Un joven que supuestamente despojó de una gorra a otro en un hecho registrado en el sector Santa Ana. Recibió una fuerte golpiza por una multitud que lo califica de asaltante. El lesionado fue identificado como Manuel Abreu Marte, de 19 años, quien reside en el sector Vistalvalle Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En el caso intervino una patrulla de la Policía Nacional, que posteriormente trasladó al herido hasta el Hospital Público San Vicente de Paúl, donde fue atendido y luego entregado a las autoridades. El hecho ocurrió a eso de las 10 de la mañana de este martes, mientras que las autoridades policiales realizan las investigaciones del lugar. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.